En corto plazo, no descartamos que Audax Renovables pueda rebotar un poquito más. De hecho, apenas ha rebotado tras la fuerte caída del 21-22% de finales de septiembre, pero sería simplemente un rebote. De hecho, todo sugiere que al final el precio, por lo menos, se dirija a la zona de soporte que tiene en el entorno de los 1,20 euros. Este nivel se corresponde con la zona de mínimos de aproximadamente octubre de 2018 y con los mínimos de marzo de 2020, los peores momentos de la pandemia para los mercados. Y ahí es donde la ecuación rentabilidad de riesgo se hace más interesante que nunca. Es decir, si tenemos que lanzarnos a la piscina en este título, lo ideal sería hacerlo en los niveles de precios más cercanos posibles a la zona de 1,20, con stop loss en precios de cierre por debajo y en velas semanales. Así que vamos a esperarla porque lo normal es que vuelva al origen del movimiento, vuelva hacia este soporte. Y ahí lo intentaríamos.